muy importante y de ahí nació el lema que eh, las personas con discapacidad el movimiento de, de personas con discapacidad actualmente tiene y es nada sobre nosotros sin nosotros ¿sí? y de qué trata la convención la convención no trae derechos nuevos no dice las personas con discapacidad tienen los derechos distintos a los que tienen las otras personas la convención dice las personas con discapacidad tienen los mismos derechos son iguales a todos y deben garantizarles garantizarle los mismos derechos que ya nos garantizan a todos en nuestra constitución y nos garantizan a todos por ser ciudadanos pero que a las personas con discapacidad por su discapacidad se les están negando Perdón, yo ahí quisiera como esa frase de nada para nosotros sin nosotros tiene todo que ver en los apoyos que yo le brindo a una persona con discapacidad para que decida tenemos que agotar todo lo que consideremos que necesita esa persona como apoyo y ajuste para que decida. Y eso quiere decir nada para mí sin mí. No me estelilice si yo ni siquiera entiendo la sexualidad, por ejemplo. Entonces ahí es muy importante. Es importante entender el tema de apoyos, cómo, cómo busca la garantía total del de, de, de derecho a decidir, sobre todo a aquellas personas que, se le, que tienen dificultad para para una toma de decisiones, pero que no, no es que no puedan, como, como en la mayoría de los casos se considera. Y la convención trae unos conceptos muy, muy importantes, muy importantes que quisiéramos hablarles específicamente de dos hoy, y el primero de tres, perdón. El primero es sobre ajustes razonables, porque el, el modelo nos dice, bueno, Vamos a eliminar esas barreras que como sociedad tenemos, pero ¿cómo lo hacemos? Y el primer cómo que trae la convención es a través de los ajustes razonables. Y la definición que trae la convención es son las modificaciones necesarias que le impongan una carga desproporcionada para garantizar el goce de derechos en igualdad de condiciones. Eso qué quiere decir? Si yo eh, por algún motivo adquiero una discapacidad y me vuel física y soy usuaria de silla de ruedas, yo no le puedo pedir a la universidad que tumben toda la planta física que no es accesible, porque si ustedes ven para allá hay un montón de universidad subida en la montaña, eh, no le puedo decir tumben todo y vuelvanlo a hacer, porque eso sería desproporcionado. Yo tengo derecho a estar en el campus, pero seguramente quebraría la universidad al hacerla. Modificar todo el, el campus de, de una sola vez. Lo que sí yo le puedo decir a la universidad es: asegúreme que se me van a garantizar mis derechos en el caso en concreto. Porque no puede ser una razón para vulnerar derechos la falta de dinero, la falta de tiempo, etcétera, etcétera. Sino en el caso en concreto, yo tengo que asegurar los derechos por medio de ajustes razonables. Es decir, que yo se le puedo decir a la universidad: asegúreme. Bueno, que mi lugar de trabajo va a ser accesible, que yo voy a poder entrar. Asegúreme que donde voy a dar clases pueda llegar eh, y pueda entrar. Asegúreme que en esos dos lugares va a haber un baño también accesible al que yo pueda entrar. Que voy a tener un lugar donde comer, que voy a tener un lugar, etc. ¿sí? Y en el caso en concreto, eso es mi derecho y se me tiene que garantizar. Quisiera, y a ustedes dar otro ejemplo que también creo que tiene que ver todo el ajuste cuando debemos ser conscientes que el derecho llega hasta donde empieza el derecho del otro. Entonces, eh, tenemos el caso de un chico en aula que eh, se angustia mucho, eh, se altera comportamentalmente y no, no se entiende qué es lo que pasa. Luego de un tiempo, de unos días, se, se observa y se da cuenta que el, el niño eh, le... le le incomoda muchísimo el tono de voz de la maestra, sí, pues, que es hipersensible sensible a, al sonido, y eh, que, cuál sería el ajuste razonable que nosotros como familia o como colectivo en educación o personas de la educación, pues, profesionales de la educación, deberíamos contemplar. Algo muy sencillo, y es decirle a la maestra que por favor trate de bajar un poco el tono de voz y colocar el niño en la parte de atrás, donde no esté tan cerca de la maestra. Yo no le puedo pedir al colegio que quite a la profesora, porque a mi hijo le molesta su tono de voz, porque puede ser que esa profesora explique muy bien la materia y a los demás chicos les encante la profesora. Entonces, ahí hay un ajuste razonable, pero ese ajuste no puedes conocer el derecho de las demás personas que hay en el entorno. Y los ajustes, así como hay tipos de barreras, también hay tipos de ajustes. Los ajustes pueden ser físicos, como le estamos hablando de una barrera de una rampa, eh, por ejemplo, pero pueden ser de otro tipo. ¿Cómo eliminamos las barreras de información? No. Expresando la información, los conceptos técnicos, abstractos, etcétera, de modos distintos que puedan ser entendidos. Utilizar lenguaje sencillo, utilizar imágenes, pictogramas, etcétera, cosas que permitan quitar el concepto técnico, no necesitar cambiar el lenguaje con el que se refiere la medicina, sino en el caso en concreto asegurar que la información llegue a la persona. Y las barreras aptitudinales, pues también son una cosa, pues son las más fáciles o las más difíciles de derrumbar, digamos, es ya de tomar conciencia y de referirnos a las personas con discapacidad. Cosas tan sencillas como saludar y presentarse a las personas con discapacidad es algo que no se hace. Y esto es muy importante porque... Porque esto no lo estamos haciendo de buenas personas, porque tengamos buenas intenciones. Tenemos unas obligaciones legales y constitucionales e internacionales respecto a los derechos de las personas con discapacidad. Y podemos caer en una discriminación por motivos de discapacidad en caso de excluir derechos de las personas. Y el concepto que trae la Convención es que eh, la, la discriminación por motivos de discapacidad es cuando se excluye, es cuando hay una exclusión o restricción cuyo propósito o efecto sea obstaculizar el coste efectivo de derechos. Y esto es muy importante porque, no sé si hay abogados y abogadas acá, pero esto es muy importante porque, comúnmente, por no hablar de discriminación en otros tipos de poblaciones, uno tiene que tener el ánimo de discriminar. En discapacidad, no. Yo puedo discriminar porque quiero protegerme, pero si el efecto es que estoy excluyendo de derechos, estoy realizando una discriminación. El ejemplo que siempre pongo para no complicarlo más, pero después lo vamos a ver en el ámbito de, de derechos sexuales y reproductivos, que también pasa, es cuando una persona se acerca a pedir un buen colegio para su hijo o hija con discapacidad el director o directora puede decirle yo no le acepto a su hijo porque le van a hacer mucho bullying pobrecito llévese un colegio de especiales como él diría la señora puede que la persona quiera proteger la del bullying es verdad puede ser eso pero significa que en la práctica está y eso es discriminación Y el último, eh, el último concepto de que les queremos hablar es el de la capacidad jurídica, que es muy amplio, pero nos afecta específicamente el tema de decisiones de derechos sexuales y reproductivos. Y ese es el artículo 12, y habla y la capacidad jurídica es una ficción que se inventó el derecho para regular las relaciones en la sociedad, ¿sí? en caso de que pase algo, poder intervenir. Entonces es una facultad que si ustedes no la hayan visto en su vida, yo creo que casi todos acá tienen, y es a menos que tengan interdicción o que sean menores de edad. Y es la capacidad de ser sujeto de derechos y de obligaciones. Yo puedo tener un contrato de arrendamiento gracias a mi capacidad jurídica. Yo puedo celebrar un contrato de transporte al subirme al TransMilenio gracias a mi capacidad jurídica. Puedo celebrar el contrato de compra-venta también por mi capacidad jurídica. Puedo votar por mi capacidad jurídica. Puedo casarme por mi capacidad jurídica. ¿Y qué pasa en Colombia? En Colombia, como ya lo hemos visto, estamos todavía en el modelo médico. Entonces, la capacidad de las personas, la capacidad jurídica, se iguala a la capacidad mental. Y las personas en Colombia pueden ser declaradas incapaces absolutos por medio de un proceso que se llama interdicción. Y en este, como ya les decía, el juez, a cualquiera nos puede abrir un proceso de interdicción en cualquier momento, solo se necesita mostrar el interés. Y el juez solo necesita el dictamen de medicina legal. No necesita ninguna otra prueba, no necesita hablar con la persona eh, para conocerlo. Y existen muchos motivos, muchos, además, ideas, mitos y leyendas que tenemos respecto a la interdicción que pueden o no ser reales. Entonces queremos un poco aclarar los motivos sobre el acceder a la interdicción. Uno de los motivos más comunes en la protección del patrimonio es que tengo, me da mucho miedo qué va a pasar cuando mi hijo, eh, con mi hijo o con mi hija cuando yo no esté. Esa es la preocupación que, con la que llegan todos los papás al consultorio jurídico de los Andes, que tienen hijos con discapacidad. ¿Y qué pasa? La protección de ese patrimonio es relativa y depende, en algunos casos, de las buenas intenciones de quienes quieren como curadores. En este momento, claramente, comúnmente, es la mamá la que queda de tutora o de guardadora y pues la mamá se encargará de que su hijo o hija no le falte nada. Pero el momento en que la persona ya sea mayor y el juez considere que esa persona no puede velar más por los intereses de la persona con discapacidad, puede elegir a cualquier persona. Puede designar un familiar o puede decir no, ese familiar no. Y lo que vemos en esos casos es un montón de abusos patrimoniales frente a las personas con discapacidad. Personas con discapacidad que sus papás lo dejaron al hermano, al primo, porque era el más querido. Y resulta que después de la muerte lo institucionaliza y no vuelve a ver la pensión nunca. Y como la persona con discapacidad no tiene la autoridad de rendir testimonio frente a ninguna autoridad judicial ni investigación, pues leer su palabra es la palabra de alguien que no vale, que no tiene ni idea de lo que está pasando frente a la persona que puede rendir cuentas frente al juez. A la rendición de cuentas no tiene que ir la persona con discapacidad. A la persona con discapacidad no le tienen que decir qué está pasando con su patrimonio. Y resulta que puede ser una forma más fácil de vulnerar el patrimonio de la persona con discapacidad. Y sí existen jurid... eh, figuras jurídicas actuales que nos permiten una protección del patrimonio, pero tiene que analizarse en el caso en concreto. La interdicción es una camisa general que lo que hace es quitarle los derechos a la persona para ponerla en cabeza de otros. Y esa cabeza, como les digo, genera muchos problemas, pero hay medidas específicas para cada patrimonio. Si tenemos es una casa que queremos proteger, unas acciones que queremos proteger, la pensión, etcétera. Y en eso es lo que tenemos que concentrar. Yo ahí sí quiero dar una reflexión especialmente a las familias. Obviamente... tienen ahí una gran oportunidad para ayudar a empoderar y transformar a las familias. Y es lo que decía Jenny específicamente, porque así como en este país, también lo escucha uno en las familias, en las diferentes organizaciones y es, ¿qué va a pasar cuando yo no esté? ¿Y qué va a pasar cuando yo no esté? Va a pasar lo que acaba de decir Jenny. Y yo sí voy un poquito más allá, como yo entendiendo, pues que lo que uno busca es que la persona quede bien, que tenga de vivir, No es que tenga eso, sino que no lo va a tener. Y hay que, nosotros como familia debemos tomar conciencia que como está planteada hoy, Y eso lo más posible implica que nos transformemos y entendamos que ellos sí pueden decidir si le damos unos apoyos. Que por supuesto que habrá situaciones porque el tema de discapacidad es muy diverso. Hay personas que por supuesto que pueden decidir. Son cosas muy distintas, pues que no es el momento de abordarlas. Pero sí en la familia es determinante que se comprenda. Que si yo dejo un patrimonio, eh, voy a retomar lo que dice Jenny, se lo dejé al primo que es el que considero que es, que está, es el más bueno. Bueno, el hermano, yo qué sé, yo no sé cómo se, que que se va a casar, pero si por lo menos garantizo y trato de garantizar que mi hijo tome las decisiones que pueda tomar, porque aquí no estamos viendo que todas las que pueda tomar, las puede tomar todas mucho mejor. Si él aprende y puede decidir que quiero vivir con mi tía, no importa que no sea la que tenga la mejor situación económica y no quiero estar en mi institución. Institucionalizado, sin derecho a vivir la vida. Quería dejar como esa reflexión. Eh, la segunda, no me voy a entrar porque es el tema de la charla, pero tengamos en cuenta que la esterilización, como ya lo decía, existe una, un artículo el Código Penal que hace que las personas con medidas de interdicción no puedan rendir testimonio. Y eso es muy complicado porque una de las razones para esterilizar es la violencia sexual, que es un prejuicio y seguramente en el siguiente panel lo veremos. Pero, ¿qué hace esto? Que si, si las razones para esterilizar estamos haciendo probablemente más susceptibles a una persona con discapacidad a vivir algún tipo de violencia entre esas personas y no pueda denunciar eh, de la víctima. Para que sea servicio de salud. La en el 93 no ponen que sea la interdicción a un requisito para seguir siendo beneficiario de salud después de los 25 para las personas con discapacidad. Esto es un mito, esto no es verdad y no es tan es un, exacto. Es una idea que tienen las instituciones de salud para las personas con discapacidad, pero en la ley no existe nada que lo diga. También sobre las pensiones, también se tiene la idea de que cada vez no con discapacidad la única forma es tener la interdicción y resulta que no la interdicción como ya lo vemos es un proceso aparte que resulta como una medida de entre comillas protección que es la idea, que es la protección, eh, pero no es un requisito para hacer, los requisitos para hacer la presentación de sobreviviente de una persona con discapacidad es tener una calificación de más del 50% de discapacidad ¿Sí? Esa es la primera, que es el examen de calificación de que acá como En la segunda es eh, demostrar la relación de parentesco entre la persona que causa la pensión y la persona con discapacidad, y tres, la dependencia económica de la persona con discapacidad, que en esa uno la puede probar por medio de eh, declaraciones de extrajuicio, por medio de un diario de casos, etc. También es un mito que, eh, si tienen la interdicción, van las personas a ser, ser, eh, evitarse que sean declarados culpables en un proceso penal. El, ser, el no ser declarado culpable en el proceso penal... Señora, hay unos formatos pasando... ¿no Por favor, eh, Gabriel va a pasar los formatos para que recojan las preguntas. Y el al final del, del evento vamos a responderlos es mentira, porque la inimputabilidad es un proceso distinto y se hace dentro el proceso penal. No tiene nada que ver la inimputabilidad, con no la interdisciplina. Y pues existe una presión gigante por parte de muchos profesionales, de muchas personas que piensan que la forma de proteger a las personas con discapacidad es a través de la discapacidad. Porque ¿qué hace la interdicción? Arrebatarle la capacidad jurídica a la persona y dejarla sin capacidad jurídica. Entonces no puede celebrar ningún tipo de acto jurídico. Todos los actos que realice,